Antes de, de, de mostrarte la siguiente O sea que viene siendo la solución La solución para lo que viene siendo las transacciones Uno tiene que tan siquiera buscar en YouTube Cualquier persona Una persona del mundo cripto puso que es estafa Esto también lo tengo que explicar Y esto es para que lo tengas en cuenta Así que para eso presto mis conocimientos Para explicar Cómo hacer dinero fácil cómo hacer mucho dinero rápido y sencillo como comprar VIP, keep like, la mejor app. Hay muchas cosas, muchas cosas aquí que sí entiendo que esto es estafa Ponzi piramidal, como dicen muchos videos y como se explica en lo que venía siendo los apartados de estafa. Por si sabes buscar y tienes tus buscadores para para entender una estafa. Sin embargo. Muchos países están optando por la blockchain, como El Salvador, el Salvador el Panamá, todo, casi todo el mundo ya está adaptado a la blockchain. Pero recuerdo yo que en el 2018 fui a una cumbre donde se hablaba empresarialmente de blockchain para lo que vienen siendo los SPA autorizados y todas las personas que manejan el dinero. Es un mundo difícil. Es un mundo difícil porque sabía ya de antemano que venían tiempos difíciles. Pero... O estafa o dinero fácil... No es una palabra legalmente que la gente pueda entender o que pueda ser utilizada para hacer videos en YouTube y para estar promoviendo. Por lo cual, si yo estoy haciendo este video, es con fines de que tú aproveches la aplicación de la mejor manera. Número uno, eh, Testimonio y legitimidad de la página. Las startups o empresas que nacen y llevan dos o tres meses siempre tienden a caer por una razón, por la falta de liquidez. Entonces, si hay gente que está invirtiendo en la página y sabe, o sea, son peces gordos, que vienen e invierten 3500, 500, 1.000 dólares en la página para ganar, para ya estar, empezar ganando, se les entiende. Se les entiende porque quieren dinero rápido. Sin embargo, son los que crean directamente la liquidez cuando consiguen el, su margen de ganancias y quieren retirar el dinero. Ese es el problema, porque entonces la gente de abajo que no tiene un VIP o que, o que viene de poco a poco está enfrentándose a un problema, eh, un, un problema vasto, o sea, un problema bastante exponencial a tal punto de que te pueda afectar directamente, entonces lo que yo recomiendo por ahora es que vamos a, voy a utilizar mi tiempo, dos meses y medio, que es lo que calculo, después de dos meses y medio. Creo que la aplicación estaría generando 20 dólares, si no me equivoco. A ver, déjame hacer el cálculo. No, en dos meses y medio la aplicación estaría generando los 100 dólares que pagan el VIP, el cual se está pagando. No voy a tocar ese dinero. O sea que tendría que hacerlo ustedes esperar tiempo para entonces invertir en la página. Eso no era lo que se quiere cuando uno quiere dinero para ellas, pero escuchar la palabra para mi perspectiva, dinero fácil... Es una forma ya antigua de dar a mostrar que una página viene siendo fraude, estafa y sirve para lavado de dinero. Con tu propio dinero el dinero que genera la página que te va a pagar. Ahí entiendo de que estas páginas tienen un rol y no es el rol de estafar. El rol es de cumplir con su meta objetivo. Si tú te pones a ver las cuatro formas de hacer el dinero dentro de la aplicación, utilizan cuatro redes sociales grandes, Facebook e Instagram eh, TikTok y YouTube Si sí es posible que la gente le pague a esta gente Porque cada like y cada seguimiento En YouTube, Instagram, TikTok y Facebook Son una paga y una acreditación que dan las empresas a la misma Sin embargo, la empresa directamente no lo hace Sino las visualizaciones y el rating que estén obteniendo de la página Ya que esas cuatro aplicaciones mencionadas para una persona que está en crecimiento, no están, re, no están recibiendo lo mismo o están obteniendo lo mismo desde allá. Entonces, hay que entender que con este trabajo que nosotros estamos haciendo para ellos, nosotros estamos haciendo redituable el trabajo de otra persona. Estamos haciendo, le paga a personas que trabajan y que hicieron el startup. Y es la principal razón por la que se caen, por la falta de liquidez. Y estamos también promoviendo lo que viene siendo la paga hacia nuestra persona. Y lo entiendo porque la blockchain siempre se ha puesto así. No está mal. Por eso no puedo tomar robo, un, porque es una estafa. Pero es una forma complicada de decir que podemos estar enfrentando riesgos. Pero ¿qué es lo que salva a esta aplicación y a muchas aplicaciones? Que la verdad no lo salva tanto. Antes del 4 de octubre del 2021... Todo era web 2.0. Y habían otras aplicaciones igual que esta, con, la Mi, con el mismo formato que servían para estafa. La única diferencia es que no estaban basadas en la blockchain. Cuando la gente dice que quiere dinero fácil y quiere un trabajo teletrabajo que le esté generando dinero, lo que se está refiriendo a eso es a nutrir un punto de los anuncios en internet. Recibir paga por eso y tener tu dinero. Pero de esa misma forma... Se genera la estafa, porque como nosotros somos latinoamericanos, por lo natural somos inteligentes. Así que lo que recomendaría en mi perspectiva es que comiences a, a cambiar esa forma de pensar. O sea, de que una startup se crea en base a generar más dinero para que para ti sea más fácil la vida. En realidad la startup está establecida para generarte dinero a tal punto de que tú puedas tener una opción más para crecer para invertir y para llevar lo que viene siendo nuevos planes. Porque actualmente estamos aquí en mi país viviendo una un paro nacional. Entonces tenemos que comprender que mucha gente queda sin trabajo, tiendas quedan sin abastecimiento, productos se vuelven exclusivos, viene una crisis y entonces hay menos dinero. Sin embargo, luego de la crisis nosotros entendemos bajo gasolina, bajo el precio de la comida, pero no llegamos a darnos cuenta de algo grave que es que luego esto va a repercutir con la gente. Nuevamente aumenta la gasolina y peor, la comida también y peor. Entonces tenemos que volver a una protesta y esta protesta no ha llegado a un punto crítico como para generar un golpe de Estado, pero estamos ya cerca también de lo que viene siendo la reelección de otro presidente. Si sí, Panamá está y hasta ahora en el video menciono a Panamá está preparado para, para tomar un nuevo presidente que no se sabe en cuatro años si va a ser un cargo nuevamente o va a ser la diferencia entonces nosotros tenemos que estar a la salvaguarda de que estas aplicaciones pueden ser utilizadas para eso por la falta de liquidez y porque personas quieren dinero rápido y eso es lo difícil en estos tiempos ¿no entiendes? entonces a eso va mi pensamiento de que voy a ser pionero de esperar dos meses y medio para generar el dinero que se genera solo con la aplicación porque sé que por medio de blockchain lo, lo paga directamente a la cuenta de banco. Pero mucha gente no se va a sentir bien porque es mucho tiempo para generar eso. El problema es que estamos acostumbrados a vivir con un salario mínimo y otras personas no tienen trabajo. Que nos cuesta aceptar que se produce poco con esto sabiendo que... Luego de que pasa el tiempo y comienza a invertirse más el dinero, ese salario mínimo del que uno está hablando termina siendo el mismo que podrías encontrar en una aplicación a la cual estarías aportando si tuvieras un poquito de conocimiento en esa parte, en esa área. Entonces, lo bueno es compartirlo, o sea, compartir estas ideas y por eso las comparto, porque yo sé que urge a la gente saber si estas aplicaciones son estafa y todo lo que toca la blockchain y las nuevas tecnologías no está considerado como estafa sino como estrategia o propuesta de trabajo online, o sea, para generar más dinero. Pero generar más dinero en qué sentido? En que nosotros podamos tener más, ¿no? En menos tiempo. Ahí es donde está el problema. Cuando una empresa puede generar dinero a menos tiempo y tener la liquidez de, en, en base a su volumen de mercado. Eso ya es un problema bastante grave porque muchas se quedan sin liquidez a los tres meses, cuatro, cinco meses. Entonces la aplicación llega andando desde abril y tenemos que comprender que nosotros tenemos que hacer lo que sea para mejorar eh, lo que viene siendo el estatus de la aplicación. Porque estas aplicaciones son para personas que en realidad quieren tener un dinero extra y quieren dedicar tiempo a otras cosas. Simple y sencillo. El problema es que cuando tú inviertes y tú quieres retirar, ahí es donde vienen los problemas. Pero... Eso ocurría con otras aplicaciones, esta aplicación al conectarse por la red TRC20 de Tron, puede que genere el dinero porque tiene que ir directamente a cuenta bancaria o a Binance. Y de vainas a cuenta bancaria ese dinero va a ir porque eso sí es legal. Y ahí es donde entra el problema de la estafa. Porque es tan legal que está robustamente estructurado en bases legales y en bases tecnológicas que a muchas personas, me incluyo, les sería difícil ver cuándo es estafa y cuándo no es estafa. Sin embargo, al yo mostrar esto, estoy mostrando, hey, esta aplicación que yo estoy utilizando, si no fuera por mí que la estoy utilizando, puede ser estafa. Si me genera dinero, puede ser que me esté generando el ingreso que necesito. Pero de ahí al otro, entendemos que hay un aprovechamiento tecnológico hacia el mercado, y en contra del mercado mismo, porque estamos utilizando dineros que de dónde van a salir, ¿no? Lo mencioné al principio, blockchain. ¿De qué se está hablando en el mundo? Bitcoin, ¿no? Muchos dicen que estafa esto, que estafa lo otro, hasta que ven el dinero y se vuelven parte de la estafa, ¿no? Pero ya no se tiene que ver de esa forma, sino que se tiene que ver como una forma de crecer y de hacer nuevos planes. De crear tus fundaciones y hacer eso. Ese fue en el plan en el que voy yo. Otras personas en hacer dinero y ahí lo comprendo ahí lo comprendo, así que trataré de llevar a la mano la información que tenga a mi alcance para poder influenciar a la gente a encontrar aplicaciones que le convengan porque ahí está el problema, cuando tienes talento en temas tecnológicos a ti te conviene te conviene, así que utilízalo en el séptimo video voy ya a explicar lo que viene siendo cómo poner la contraseña de transacción y lo que viene siendo el colocar ya nuestra dirección TRC20 o de Tron por medio Binance, y también como, bueno, posiblemente configurar los bancos para que puedas recibir el dinero directamente a tu cuenta bancaria.